¿Con qué edad empezaste a fumar? Con 14 años ¿Con 14? ¿Y por, ¿Con qué? 14, por qué empezaste? Pues mira, pues yo creo que como casi toda la gente joven, Gordon A esa edad, tú ya empiezas a querer salir un poco de casa uh -huh. ¿Manera de hacerlo? Pues haciéndote amigas Entonces yo me hice amigas con otras personas del colegio uh -huh. y, y entonces pues ya empiezas a salir... ...a ir al cine... ...o a ir al baile... ...que en Torres había un baile... ...que era maravilloso... ...íbamos todas las chicas allá a bailar... ...y venían chicos de otros pueblos... ...¿sabes? ...entonces, pues, ¿qué pasa? ...pues que una amiga fumaba... ...pero no en, en clase, en las escuelas, no... no ...ya en... ...pues eso, en los bailes, en los descansos... ...tomándote una Coca-Cola... ...y claro, tú quieres ser igual... sí ...porque es que si no haces... ...lo que hacían tus amigos... Parecías que no, no, estaba, no entrabas en el grupo. Uh -huh. Y entonces pues yo empecé así, empecé, digo, bueno, voy a probarlo. Sí. Y empecé, me dieron un cigarro, el primero me supo a rayos, el segundo también, pero poco a poco, poco a poco, pues así ya, con 14 o 15 años. Sí. Y, y, y luego, ¿durante cuántos años fumaste? Pues mira, yo fumé hasta a ver tampoco he sido una fumadora en no mucho eh. mucho no no no, no no no no no yo la verdad que mmm, cuando salía con las chicas claro. los fines de semana a lo mejor fumábamos pero tampoco mucho porque y luego por ejemplo ya un poquito más mayor siempre he fumado después de comer ya yo por las mañanas casi nunca he fumado ah. pero luego después de comer ya y me preguntas cuánto he fumado por ejemplo en un día en un día, típico, en un día no sé, como medio paquete Diez. Un, un paquete, un paquete nunca me he entero. No. Nunca, yo nunca. Mm. Me parecía exagerado. Pero bueno, fumaba. Mientras que José, en su momento sí, José, hasta, sí. hasta dos paquetes. José hasta dos paquetes, pero José es que José es que por el trabajo que él tenía, Ajá. pues él iba muy nervioso y es muy nervioso. Entonces, a veces se le consumían en el, en el cerincero. Claro, sí, es, es muy típico sí, eso. ¿sí? pero vamos, yo no, yo he fumado, pero yo no he sido una fumadora empedernida. Por eso, a la hora de dejarlo, Gordon, uh -huh. no me ha costado. No ha sido tan... Y bien, te digo sí, una sí. cosa, es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, dejar el tabaco. Y llevo ya, pues no sé si son 12, 13 años ya sin fumar. Muy bien. O muy quizá bien, algo muy más. muy bien. Y el tema del alcohol... No. A ti no te, no, no te no. gusta casi no. Ver, nada, no, ¿no? No, no, no, no no me he emborrachado nunca Nunca me he emborrachado He bebido algo de alcohol, pero yo qué sé Bueno, cuando eres joven, que vas a la discoteca Y una vez me tomé un semáforo No sé si alguien conoce lo que es un semáforo <ríe> Como un cóctel, ¿no? Es un, un cóctel que te hacían con pipermín, con granadina Pipermil creo que es, es verde sí. La granadina que es roja uh -huh. Y o, otra cosa que no me acuerdo Que era que era amarillo no sé, eh, no sé qué tipo de bebida era Naranja Entonces era verde, rojo y amarillo Y en el vaso Gordon que nos lo ponían Que era un vaso de tubo Pues tú te lo tomabas Y, y era pues eso, un semáforo Llamaban sí. se llamaba semáforo Pero eso yo De Pascua cerramos No, no, no, claro. no, no, no. Yo de alcohol, bebo poco. No. Oh, prácticamente nada. Te he visto en, por ejemplo, la noche vieja, a lo mejor, con un, un, una copa de champán, pero... Una copa de champán y a veces que tampoco me la termino. No, no. Oh, Antes tomaba una, una palomita. Una palomita es una copita de anís Ajá. de María Brizar con dos cubitos de hielo, ¿sabes? Sí. Eso se llama palomita, Ajá. ¿sabes? Pero no, no, no suelo... Pues para terminar, cuéntanos lo que pasó Porque yo sé que una vez Sí, se tomó Algo fuerte, sin darse cuenta ¿Te acuerdas? de Cuando de me mareé eh, Sí, una noche, una noche buena, ¿no? No, cuando me mareé Que me subí a mi casa rápidamente Que me daba vueltas todo No, no, no, cuando viniste aquí Y ah, te habías sí. tomado un... Un café irlandés un, un café Ay, irlandés. mira, os voy a contar, verás Yo normalmente no puedo tomar café normal. Eh, yo Mi café tiene que ser descafeinado. Eh, y entonces, unas navidades, me dice, bueno, hace eh, tres años. Tres años. Tres por años ahí, o así. Uh -huh. Me dice José Luis, eh, Merce, vamos a irnos a tomar mm, un café irlandés a, a un bar en Torrejón. Que sabe que a mí me gusta el café irlandés, pero un café irlandés lo tomo de Pascua. De año en año, ¿eh? <risa> sí. No, no es una cosa. Y, y bueno, pues nos fuimos a, a una, un mesón y, y yo no me acordaba, yo como estábamos en Navidades, Gordon, no me acordaba de... Pasamos al, al bar y pedimos dos cafés irlandeses. Yo no me di cuenta de decirle al camarero que me pusiera café eh, descafeinado. Pedí el café irlandés, lo pidió José Luis, otro para él, y nos pusieron unos... unos unos pinchitos. Bueno, pues yo me lo tomé, hablando con José, bien. Y ya nos vamos para casa y al llegar a casa yo me notaba un poco rara. Pero viniste aquí. ¿no? Yo me notaba ah. un poco rara en casa. Ah. Todo, ya, antes de venir aquí. Vale. Sí. Y yo decía, hoy qué raro, que no sé, me encuentro un poco. Pero bueno, yo lo dejé pasar y ya cogimos el coche. Y, y nos vinimos a casa de Cintia y Gordon una nochebuena. Sí, una fue noche el buena. día de la nochebuena. Sí. Y entonces llegó a casa de Cintia y Gordon, y nada, yo, pues claro, cada vez un poco, un poco más, un nerviosismo, un nerviosismo, una cosa rara. Y Gordon me preguntó, Mercedes, ¿estás bien? Digo, no sé, estoy un poco así como que. Me pasa algo, me pasa algo, me pasa algo, que después de cenar, cenamos, tampoco cené mucho. Sí. Y Gordon, a las 12 de la noche, a las 12 de la noche, dije, yo me voy a mi casa porque es que me encuentro muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, estaba como nerviosa, rilando y cogimos el coche, y, y bueno, pues nos llegamos para casa, y en mitad del camino, José tuvo que parar, porque es que eso ya fue, vamos, <risa> eché Gordon... Lo que so, cené la, la cena, toda la, la semana. Café. Y entonces, claro, me puse a pensar y dije, madre mía, es que resulta que yo no, no dije a la camarera de allí que me pusiera un café irlandés, pero con café des, descafeinado. Entonces sí. me puso un café irlandés con café normal... Y eso me. Más un buen trago de, de whisky más o. el whisky que me choque que tampoco. El whisky te lo queman. Entonces, pero bueno, sí, también. Sí, pero aún así. Pero fue una cosa brutal. Brutal. <risa> Para irme yo a las 12 de aquí, de casa de mi hija y de Gordon. Y los niños buena, en yo... la nochebuena buena. Como me. Y llegué a mi casa, entré por la puerta, porque a pesar de que yo vomité por el camino bastante, yo llegué a mi casa, como iría. Que yo abrí la puerta, tiré el bolso por un lado, los zapatos por otro, el abrigo por otro y me fui a la cama derecha. No le dije a José Luis ni a Dios ni nada. Hasta sí. el día siguiente. Y luego ya lo pensé. claro Esto ha sido el café. Sí. sí esto me es me el acuerdo café. de ese, ese momento. Ya nunca más. No, no, no. Nunca no, no, más. Ya no, no. Eh, bueno, entonces, Meceres, muchísimas gracias. Vamos a seguir... Con la serie de la claro. vida de Mercedes, ¿no? Claro, yo os cuento lo que queráis de sí. mi vida, de, de cómo he vivido, eh, lo tengo todo en la mente. Entonces, y ya está. Eh, Nos podéis ayudar con preguntas en sí. los comentarios o, sí. o enviarnos un email con preguntas sí. para Mercedes. Sí. Exacto, ¿vale? sí, sí, sí, sí. Me preguntáis lo que, lo que queráis saber y yo os lo cuento. Perfecto. Sin ningún problema. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Gracias a ti. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Adiós.